en Madrid las 3 de la tarde, y bueno, las horas del mundo se nos van a ir sumando porque tú bien sabes que, que tu trabajo, Concha, convoca masas e intereses. Sí, sí, <risa> sí, para los que amamos los diccionarios, que no te quepa duda. De hecho, quiero que sepas que eh, un grupo importante de mi curso de posgrado que asistió a tu, a tu primera conferencia sobre la lexicografía didáctica, eh, el, el, los remeciste, les generaste ahí un, un cambio epistemológico tremendo, porque muchos de mis alumnos son, eh, son profesores, son profesores de secundaria, entonces me decían, pero ¿cómo nunca había considerado la dimensión del diccionario para las clases? Así que van a empezar con, con eso. Oye, imagínate, imagínate qué alegría. Oye, entonces partimos, yo creo que ya estoy. Eh, estoy grabando, ¿sí? Sí, sí. Sí, es la última semana, hemos tenido una semana muy emocionante, Concha, tuvimos el lunes un... Un, una conferencia estupenda, un diccionario muy particular. Ayer tuvimos una pro, propuesta también epistemológica tremenda para, para hacer lexicografía y hoy tenemos eh, esta conferencia que yo la estaba esperando mucho porque yo te lo he dicho muchísimas veces, yo soy fan de este diccionario, le tengo un cariño inmenso. Eh, Siento que fue muy adelantado y sigue siendo muy adelantado a su, a su época. Sirve muchísimo para, para dar cuenta de una serie de ejemplos de, que tienen que ver con ideología, que a mí me interesa muchísimo. Eh, y nada, nada. Acá estamos nuevamente con, con una maestrísima, que es Concepción Maldonado, y que nos va a hablar entonces de este diccionario, de la Editorial SM. El Diccionario Clave. Concha, querida, es todo tuyo el micrófono. Pues muchísimas gracias, Sole. Muchísimas gracias a todos los que, los que están aquí aguantando el chaparrón a estas horas. Y voy a compartir pantalla lo primero. A ver, Sole, confírmame que se ve. Se ve. Espérate, lo que estoy es ahora. Y se ve ahora ya pantalla completa, ¿no? Sí, perfecto. perfecto. Bueno, pues eh, buenas tardes, como, como he dicho ya antes, gracias por esta invitación y yo visto, visto lo participativo que fue el grupo la otra vez, pues eh, la idea que tengo en, en esta charla de hoy es esbozar el mayor número de ideas posible para luego dar pie al debate que siempre es mucho más rico yo creo que que lo que yo pueda, lo que yo pueda aquí contar. Eh, vamos a ver, el diccionario clave, el clave, es un diccionario de uso del español actual. Eh, es un diccionario cuya primera edición es del año 96. Estamos en el año 2021 y aquí me he puesto nostálgica, pues aquí va a ser. Vamos a aprovechar estos 25 años de aniversario. Para eh, marcar o, o contar o compartir 25 hitos, que yo creo que pueden definir muy bien lo que ha sido este trabajo lexicográfico. Yo los he englobado en cuatro apartados, eh, algunas curiosidades, algunas anécdotas, algunos aprendizajes y dos reflexiones finales. Y lo dicho, mi idea es eh, ir soltando aquí el mayor número posible de sugerencias de cara a luego. Eh, poder eh, debatir y compartir opiniones, experiencias o, o puntos de vista. Empezamos por las curiosidades, por esos entresijos de, de un diccionario que muchas veces si no se cuentan no se conocen, ni se descubren, ni se notan. Vamos a ver, eh, fue yo creo, o el éxito de clave, yo creo que fue ser el primer diccionario 3 en 1. Yo no sé, en, en, en otros países, en España el 3 en 1 es un producto... Eh, que en todas las casas existe, es un fusfus de aceite que, que utilizas cuando tienes una cerradura atascada o cuando algo no, no funciona bien. Pues yo creo que la idea de, de hacer de clave un tres diccionarios en uno fue eh, un acierto porque fue realmente rompedora. ¿Y qué tres diccionarios eran esos? por primera eh, En primer lugar era un diccionario de español actual. Vamos a ver, español actual que era un español de España, recordemos que estamos en el año 96, estamos en un año eh, pues eso que nos puede parecer ahora prehistórico, pero en el que los grandes corpus de acceso eh, a los eh, términos utilizados en el español del mundo no eran en absoluto eh, fáciles de conseguir, yo creo que, que muchas veces eran inexistentes. Entonces, lo que hicimos para eh, intentar registrar en el lemario eh, el español actual del momento fue, eh, por un lado, es que se cuenta y, y a mí me, me inspira, no sé, si ternura vergüenza, un barrido exhaustivo de. Prensa española de folletos de programas radiofónicos, entonces ¿cómo era ese barrido? Pues con un robot que rastreaba por las noches eh, los neologismos utilizados en prensa. No, no. Buscamos un kiosco en Madrid que nos garantizaba, que nos garantizaba eh, la recepción semanal de la prensa de todas las comunidades autónomas españolas. De tal manera eh, que teníamos eh, una tarea consistente en barrer esas, eh, esa prensa impresa eh, y garantizábamos que estábamos atendiendo a todo el territorio del español de España, no solo eh, al, al, al de Madrid, que era la sede donde teníamos la, la editorial. Y eso, eso que era eh, casero, que era rudimentario, que era artesanal, funcionó y funcionó porque hicimos ese mismo barrido en eh, determinados programas de radio, nos turnábamos para, para estar atentos, no había podcast en aquella época, para estar atentos a determinados términos utilizados, y funcionó con eh, lo que en España llamamos el bufoneo, todos los folletos en papel que se depositaban en los bufones de la casa, todos los catálogos eh, publicitarios de, de determinados productos. Entonces, fue un barrido eh, exhaustivo aunque artesanal y, y, y se notó, se notó porque llegamos a, a, a incluir muchísimos términos no registrados en los repertorios lexicográficos del momento. Eh, adelanto ya eh, una posible objeción que se pueda plantear aquí y esperamos a ver si hay un montón de términos propios de distintas zonas del español, no de España, sino del español de distintos países de América, ¿de dónde salió eso? pues fue otro barrido exhaustivo de todos aquellos textos de literatura hispanoamericana que eran de lectura obligada o recomendada en la enseñanza en España. Eh, hubo una tarea de barrer con rotulador en mano, fosforito como decimos nosotros, rotulador de estos subrayadores, eh, todas las novelas de... García Márquez, de Vargas Llosa, en fin, no voy a dar aquí nombres, que eran lectura eh, habitual en eh, las aulas españolas hasta segundo de bachillerato. Entonces, por tanto, era un diccionario con el español de uso, eh, y bueno, pues ahora que han pasado 25 años se puede contar cómo, cómo se hizo aquello. Fundamental y yo creo que el gran éxito de este diccionario, que ahora por desgracia y lo veremos más adelante ha sido una característica que hemos tenido que perder a ah, nuestro pesar, era un diccionario contrastivo con el entonces todavía llamado DRAE, el actual diccionario de la lengua española cuya autoría es de Asale, en aquel momento en el año 96 era el DRAE, el diccionario de la Real Academia Española y todos los usos, todas las acepciones y todos los lemas eh, en los que nosotros o dábamos una opinión normativa distinta de la académica o recogíamos significados o términos no recogidos en el eh, drive, entonces estaban marcados con un corchete, una llave cuadrada inicial que se veía a primera vista y que inmediatamente te hacía detectar si esa palabra era eh, una palabra de uso, pero que la norma culta nos llevaba a escribir marcándola tipográficamente de determinada manera. Nosotros, como los ejemplos que iban en letra cursiva, los marcábamos en el uso eh, con comillas simple, mientras que en el lema, además de con corchete, aparecían en cursiva. Lo fundamental era que ese corchete se veía a la legua y tú sabías en todo momento si ese término era un neologismo o eh, era un término patrimonial ya registrado en otros repertorios y por último por último yo creo que fue importante muy importante eh, que era un diccionario de uso eh, a nosotros nos gusta decir para mortales para mortales que necesitábamos usar la lengua, utilizar la lengua y que no queríamos grandes explicaciones teóricas sobre eh, la conveniencia o la inconveniencia de utilizar determinada preposición detrás de determinado verbo, sino que queríamos saber qué preposición teníamos que utilizar si queríamos eh, utilizar de forma culta y responsable el, el español. Y esto, esto, este tres en uno, se concreta en algunas cifras. Esas cifras serían eh, a ver Sole, a mí las cifras se me tapan porque estoy viéndome yo y te estoy viendo a ti. No sé si es porque el no, resto se, de la gente ve normal, sí, ve la pantalla. Ve perfectamente, entera. es el problema Vamos. cuando estás compartiendo pantalla en Zoom. Hay una serie de, vale. de, de, de monos ahí. Pero se ven, sí. se ven los se ven los, los números. Sí. Bueno. Pues esas cifras eh, pues yo creo que son importantes y más ahora que he contado las vergüenzas de cómo hacíamos ese barrido, 4.636 lemas no registrados en aquel momento en la edición académica. Había neologismos, yo tengo aquí apuntado, bueno tengo los listados pero no, no vienen al caso, neologismos que hoy nos parecen de uso habitual, tunear, metrosexual, probiótico, que en aquel momento eran eh, rompedores, y hay extranjerismos también, el bullying, el moving, moving o moving, no sé cómo, cómo se dirá que en España se oye de las dos maneras, eh, o el aftershave, algo tan tonto como la loción de después de citarse. Esos eran los lemas, pero es que además había 2.734 acepciones, es decir, palabras eh, registradas en el diccionario académico pero con usos nuevos que no se registraban. Y relacionado con lo que decíamos de que era un diccionario de uso, hubo 34.607 notas. Esas notas no eran notas teóricas, eran notas de pronunciación, pues yo que sé, en, en una palabra con W, como puede ser el, la fruta del kiwi, eh, si era conveniente eh, pronunciarlo como kiwi o como kiwi, o si el volfamio era volfamio o el golframio, eh, dudas de ortografía sobre si había que escribir con mayúscula o con minúscula de determinadas palabras, eh, dudas de, de sintaxis, dudas de uso en cuanto al registro eh, adecuado, eh, para utilizar determinadas palabras. Y otro dato que tengo ya aquí anotado, aunque no lo proyectaba ahí: el diccionario en cifras son nueve ediciones ya las que lleva, y en la novena edición, la de 2011, la que está ahora mismo en, en digital, se incluyeron mil notas más. La edición de 2011 tiene 35.860 notas. Otra curiosidad de este diccionario, pues que lo que llamábamos nosotros el manual del redactor eh, era un trato de lexicografía práctica de 150 páginas donde estaba absolutamente todo detallado y previsto. Eh, los modelos tipo de definición, los modelos tipo de nota, eh, la forma de redactar o las fórmulas para redactar los contornos de las definiciones, todo estaba previsto. Eh, algo que a mí me gusta contar que quizá dije también el otro día no lo recuerdo, es que ante un problema lexicográfico hay tantas soluciones buenas como buenos lexicógrafos las aborden no hay solución única jamás esa es mi experiencia, ante un problema lexicográfico hay tantas buenas decisiones como buenos lexicógrafos las aborden ¿qué quería decir esto? que eh, había muchas formas posibles de hacer una buena definición de, yo que sé, una moneda o de un verbo intransitivo pero lo que queríamos era que el, el, era que el diccionario fuera una obra consistente, con coherencia y con cohesión discursiva y no había lugar al azar ni a la improvisación ni a la creatividad. Si te tocaba un, eh, una moneda, un instrumento musical, lo que fuera, la fórmula y el modelo de definición estaba pautado. Ese manual de reactor de 150 páginas yo creo que eh, eh, tiene como dos formas de verlo. uno fue un manual de supervivencia, un manual de supervivencia porque este diccionario eh, lo empecé yo sola durante un año eh, y luego este diccionario acabó teniendo un equipo de colaboradores externos e internos que, que llegaba a la cincuentena. Eh, fue un instinto o, o un manual de supervivencia porque... Eh, por pura desmemoria había que registrar cada una de las soluciones que se abordase para volver a aplicarlas de la misma manera la siguiente vez que aquello eh, eh, se nos presentase, aquel fenómeno se nos presentase. Pero además fue la mejor herramienta que hemos podido tener para formar a los sucesivos equipos de reactores que se fueron incorporando. Cuando llegaba una tanda de redactores o un nuevo equipo de redactores, porque el, el trabajo duró eh, bastante tiempo, eh, la forma de formar a estos nuevos miembros del equipo era leer y explicarles al mismo tiempo, leer con ellos el manual. No se le daba un manual y se le decía, Hala, en tu casa te lo lees y te lo traes memorizado. Se les contaba todas y cada una de esas páginas, se debatían con ellos. Y se les explicaba porque cuando habíamos dicho que el fenómeno A se trataba de la forma X, nosotros sabíamos que antes de llegar a X habíamos pasado por Y y por Z, que Y no funcionaba por no sé qué razón y Z tampoco por no sé qué otra razón y yo por tanto habíamos llegado a la solución X. Entonces, esa tarea de trabajar en equipo y de repasar en equipo los criterios adoptados después de la experiencia de trabajo de un año de dos años de redacción en, en solitario fue eh, yo creo que la mejor escuela o lo que ha garantizado el hecho de que en, en este grupo editorial haya habido una escuela o un grupo de lexicografía que haya tirado para adelante con tantos proyectos. Porque no se, no se eh, memorizaban soluciones sin pensar sino que se entendía el problema, se sabía que había muchas soluciones y se había optado por eh, determinada eh, solución o determinado planteamiento porque se veía que era más, más oportuna. También es verdad que ese manual de redactor de 150 páginas, una vez que se había interiorizado, se conocía y se entendía, eh, se dejaba encima de la mesa para casos de extrema necesidad y funcionábamos con una... Yo creo que en Chile es submarino, Sole, lo que llevan los malos estudiantes a los exámenes eh, cuando no han estudiado... Torpedo. Oh, torpedo. <risa> la, chuleta, la chuleta española sí, no o La chuleta española, el torpedo chileno, yo no sé cuántas nacionalidades más lo, estarán, lo están estudiando. Pues funcionábamos como una chuleta de dos folios de no más, donde en el fondo lo que hacíamos era... Violín como guitarra, centavo como dólar, es decir, teníamos unos modelos y nosotros ya sabíamos reconocer en función de cada uno de los casos allí previstos qué solución teníamos que aplicar, pero desde luego el manual del reactor, que además eh, alguna vez se ha dicho ¿y por qué no lo publicasteis nunca? Pues no lo publicamos nunca porque hubiera sido, eh, no sé si excesivamente generoso o no sé si hubiera sido el, el, el suicidio del de grupo editorial como empresa lexicográfica, porque en el fondo era eh, poner a disposición de toda la comunidad científica eh, las soluciones adoptadas después de mucho tiempo de, de investigación y de trabajo. El caso es que nunca se publicó, aunque existe. Cuarta curiosidad, pues es que manda narices, pero es que es un diccionario didáctico para adultos. Es que la planta del diccionario intermedio que fue el primer diccionario que hicimos es prácticamente idéntica a la planta de la primera edición del diccionario clave eh, esto es una locura pues yo creo que no es ninguna locura qué es lo que ocurrió en el año 92 eh, eh, se editó el primer diccionario de sm que fue el diccionario intermedio que tenía eh, la planta similar a la de clave y después por cuestiones del currículo educativo español, se abordaron un diccionario elemental que era de iniciación y que se eh, adaptó en su planta, además de al castellano, al gallego, al catalán, al valenciano. Eh, se hizo una versión para el español de México, local para el español de México, y luego toda esa planta se reestructuró en, en lo que fue el diccionario básico por necesidades también de mercado o del currículo eh, español. Y el octavo diccionario que abordamos fue el diccionario clave y decidimos que la planta iba a ser la misma que la planta de intermedio. Si eso se hubiera contado, lo mismo la gente se había echado para atrás porque el diccionario intermedio era un diccionario que, que se lanzó para secundaria y que ahora de hecho se está utilizando todavía en primaria, no en secundaria, y sin embargo funcionó, con lo cual la curiosidad que yo aquí planteaba es que las cosas didácticas no, son, no tienen por qué ser escolares. Si es, que, si es que todos agradecemos una explicación didáctica ante algo que no entendemos, si es que yo no entiendo cómo funciona un, un grifo, cómo funciona la calefacción, y si me lo explican con tecnicismos eh, me voy a perder, y si me lo explican eh, de forma didáctica lo voy a entender. Entonces, bueno, pues la cuarta curiosidad es esa, la... la la planta compartida entre un diccionario que hoy sigue funcionando en primaria en España y que eh, hoy está colgado en, en, en la web como es el diccionario clave. Quinta curiosidad, pues el proceso técnico de edición. El proceso técnico de edición hoy es una auténtica reliquia, pero entonces fue eh, absolutamente rompedor y fue un proceso técnico de, de edición... Mmm, basado en algo tan tonto como que estábamos editando el diccionario en una base de datos, no en procesadores de texto, en una base de datos colgada en línea, en una, ¿cómo se llama?, en intranet, a la que teníamos acceso todos los redactores en tiempo real. Solo había una ficha vetada, que era la ficha en la que alguien estaba escribiendo, que se podía consultar, pero no se podía tocar. Eh, esto puede parecer... Eh, Absolutamente lógico, en aquel momento era único y bueno, sin dar eh, nombres de editoriales, eh, diré que, eh, bueno, ni de editoriales ni de programas, que uno de los programas comerciales lexicográficos más utilizado hoy en cualquier parte del mundo eh, no permite este trabajar en línea a todos los redactores en tiempo real sobre unas bases de datos compartidos, sino que exigen que te descuerdes o te descargues una serie de fichas y luego las vuelvas eh, eh, a colgar. Entonces, bueno, el proceso técnico de edición en su momento fue absolutamente rompedor y yo creo que fue una baza competitiva eh, importante. Sí, esta curiosidad, la frase esa de en zonas del español de meridional, que tanto defendió y defiende Humberto Hernández, nuestro querido Humberto, y que tanto le dolió y tan poquito le gustó a, a, a, a Hensch, al profesor Gens que bueno con tan con tanta pasión como siempre pues eh, se dirigió a nosotros para pedirnos que por favor cambiáramos aquello. Eh, ¿Qué era eso de en zonas del español meridional? Pues si es que tú miras el mapa y desde España perros para abajo coincidimos con eh, la zona de América donde se habla eh, español. Entonces, esas zonas del español meridional Recordemos, estamos en el año 96, sin el diccionario de americanismos, sin los estudios que hay ahora sobre, sobre todas las hablas locales de todas las variedades del español. Pues ese en zonas del español mineral fue la solución Z a la que llegamos después de haber probado A, B, C, D y E. Porque probamos eh, sacar o extraer algunos países según la información que teníamos. Eh, probamos a poner en algunas zonas del español eh, de América. Nos parecía ofensivo lo del español de América porque además, eh, ¿qué es eso de que España tenga un español y todos los países de América hispanohablantes tengan otro? Eh, la, había muchísimas coincidencias léxicas entre el español eh, canario y, y el español de muchos países americanos. Entonces fue... Una fórmula eh, que yo creo que para los mortales, como decía antes, y con eh, fines didácticos, funcionó. Era una forma de decir, estamos haciendo una descripción del español de España y en este español de España vemos, leemos y oímos estos términos y estos términos os comunicamos que significan esto. Estoy pensando, yo tenía que anotados algunos, eh, aeromozo, eh, agriparse, empanizar costurar en lugar de coser, molestoso, son palabras muy de uso, que nosotros cada vez más, gracias a Dios, oímos en España, porque cada vez hay más eh, eh, intercambio de variedades lingüísticas del español, pero que en aquel momento lo que queríamos era contar con, con ellas e incluirlas en el, en el repertorio. Séptima curiosidad, pues muchas reediciones, llevamos nueve ¿eh? y muchas renuncias en cada una de esas reediciones, muchas. Eh, los apéndices de la primera edición pf, eran, eran maravillosos, los apéndices de la primera edición tenían eh, un listado alfabético de las locuciones porque un estudio eh, que hicimos eh, de base nos demostró que si tú preguntabas a usuarios eh, hablantes de español dónde buscaban, yo que sé, eh, noche toledana, el 50% en noche, el 50% en toledana. ¿Dónde buscabas? Oro negro, el 50% en noche, el 50% en negro. ¿Dónde buscabas? Eh, yo qué sé, no dar pie con bola, equivocarse. Pues unos en no, otros en dar, otros en pie y otros en bola. Entonces, el que la tradición lexicográfica dijera hay que buscar siempre primero... El primer eh, sustantivo, si no lo hay, el primero es una tradición que conocemos los cuatro locos, eh, que sabemos cómo se hace un diccionario, pero que la gente habitualmente es un criterio que no maneja. Entonces había un diccionario, perdón, un diccionario, un listado alfabético al final, donde en cada locución se ponía a qué palabra había que acudir a, a buscarla. Había, yo no sé en, en Chile, Sole, pero había. Un eh, cuadro muy didáctico también, un cuadro, unas páginas sobre las figuras retóricas. O sea, el, el caballo de batalla de los comentarios de texto de cualquier alumno que se precie en la enseñanza obligatoria de «buscan este texto, cuántas figuras retóricas hay», entonces aprendes nombres extraños que tienes que localizar en, en el uso. Bueno, todo eso se tuvo que ir perdiendo. Desde la primera edición hasta la actual… Sigue habiendo apéndices útiles de siglas, de abreviaturas, de topónimos, de topónimos, porque en España con las autonomías y con las comunidades bilingües hay topónimos que siempre se habían llamado de la forma patrimonial, por ejemplo, en San Sebastián y ahora son de Arribia, perdón, Fuente Rabia y ahora son de Arribia, o San Sebastián Donostia. Hay apéndices muy útiles, pero muchos menos de los que había. ¿Y por qué hubo que renunciar a esos apéndices? Pues porque cada reedición era... Nueva incorporación de neologismos, nueva incorporación de, de acepciones nuevas, nueva incorporación de nuevas dudas de uso y las páginas eran las que eran para que el diccionario saliera adhiriera con, con soltura, no se desencuadernase y, y la encuadernación eh, fuera la que tenía que ser con el papel que manejábamos. Algo tan físico como la, las prensas que se manejaban eh, eh, para encuadernar eh, el lomo de clave era lo que determinaron que desde la primera hasta la última edición haya tenido el mismo número de páginas. Porque irnos a más páginas o irnos a un papel más fino suponía que el papel eh, bueno, perdiera eh, facilidad a la hora de pasar las hojas y eh, suponía también el, la pérdida de calidad en la encuadernación. Y ya he dicho antes, para mí la principal pérdida de las sucesivas ediciones fue la pérdida del corchete. Y eso no tuvo nada que ver, nada que ver con eh, la, la pérdida de espacio. Tuvo que ver con la velocidad a la que el diccionario académico empezó a incorporar sus cambios. Antes el diccionario académico publicaba nuevas ediciones cada 10-15 años. Y una editorial privada podía asumir reeditar sus propias obras en función de eh, cada una de esas nuevas ediciones pero cuando el diccionario académico empezó a acumular reediciones a toda velocidad eh, el producto dejaba de ser rentable si cada edición era retirada para actualizarla según los contenidos normativos por eso renunciamos a a los corchetes y, y es una pena, pero, pero no había manera de seguirle el ritmo a la, a la velocidad vertiginosa a la que la, la asociación de academias empezó a, a cambiar criterios normativos y empezó a reeditar el diccionario. Más curiosidades, pues que fue el primer diccionario en línea en español y en el 2002 teníamos 800.000 visitas al mes, que ahora puede parecer una miseria, pero que en su momento fue... Algo que ni nosotros mismos nos creíamos. También tengo que decir que el que fue el primer diccionario en línea gratuito en español fue eh, la debacle comercial o económica para el diccionario, porque si estaba en línea y gratuito nadie más lo iba a volver a comprar en papel. Entonces fue un éxito en aquel momento la forma de amortizar estos productos gratuitos en línea eran con publicidad. Eh, la editorial no quiso dar ese paso, no quiso dar ese paso porque pensaba que era pervertir su valor educativo y su valor de servicio social, si se empezaba a bombardearnos, cada vez consultamos una palabra con determinados anuncios y lo que fue un, un acierto y un dar en la diana con lo que el público quería fue un fracaso económico porque a partir de ahí no se pudo volver a, a recibir dinero, a recuperar dinero a partir de, del diccionario. El hecho de que fuera el primer diccionario en línea gratuita también hizo que fuera el primer diccionario inverso en español. Yo recuerdo cuando Ignacio Bosque abordó, que luego lo publicó en Gredos, el primer diccionario inverso que se hacía, es que se nos olvida que antes no había internet y no había ordenadores, pero que lo hizo manualmente, además yo me acuerdo que Ignacio contó que a mitad del proceso no sé qué follón hubo de perder las papeletas o que se perdieran las cajas, tuvieron que volver a empezar otra vez y este diccionario, el diccionario clave, tú ponías en el lema, si lo que estabas buscando empezaba frase perdón empezaba palabra, estaba dentro de la palabra o acababa palabra y algo tan tonto como eso hizo que tuviéramos un diccionario inverso. Y también fue el primer diccionario con pronunciación en español. Es verdad que una pronunciación muy, muy pobre porque solo, eh, las palabras solo se pronuncian, solo tienen audio eh, con la variación eh, del español no meridional, la que distingue S y C, pero bueno, fue un primer intento y fue un, una curiosidad. Y la curiosidad, pues eso, que si se cuenta, si no lo cuento yo y aquí nadie jamás se hubiera enterado, es que cuatro años antes de que esto estuviera colgado en la web, en el 98, ya hubo en todos los entonces incipientes móviles de, de los directivos del grupo, eh, una app con clave. Y por la misma razón que por la que el diccionario... Eh, en web no se supo amortizar económicamente en cuanto a publicidad, se decidió que no nos metíamos en, en ese negocio porque dio vértigo y parecía que nos desviaba una vez más de la misión del grupo, que era una misión educativa y de servicio social en el aula. Pero la app existió y estuvo eh, instalada en muchos móviles, pero a título de eh, de versión beta. Diríamos. No sé si ya se sigue diciendo lo de una versión beta o no, pero a título de prueba individual. Y en el 2012, cuando ya se digitalizó prácticamente todo el catálogo lexicográfico de SM como una demanda de la escuela en España, bueno, también está digitalizado el Fondo de Puerto Rico, el Fondo de, de Chile, yo creo que tiene algún diccionario... ¿Digitalizado? Ahora me has pillado, Sole, no lo sé. Pero bueno, eh, la novedad o la aportación fue que cuando tú entrabas en esta página veías la palabra que tú estuvieras buscando y tenías todos los diccionarios de SM conectados en los que esa palabra la podías mirar. Diccionarios de eh, español inglés, español francés, español gallego, español castellano, sinónimos, eh, diccionario. Todos los digitalizados tenían conexión entre sí, que eso es muy muy práctico. Eso en cuanto a curiosidades, a ver cómo vamos a decir. Bien, en cuanto a anécdotas, la anécdota mayor fundamental y, y, y, y, y que yo todavía no me la acabo de creer fue la aceptación de García Márquez a escribir el prólogo. Eh, él no ya lo tenemos, que diría mi abuela, y con esa actitud, pues como sabíamos de la pasión de García Márquez por los diccionarios, nos pusimos en contacto con Carmen Malcés, con su agente literaria, le propusimos que prologara y para nuestra sorpresa nos dijo que sí pero que quería ver antes el diccionario, le mandamos la letra P enterita, por no mandarle el diccionario entero, dijo que adelante y, y escribió el prólogo. Eh, el prólogo García Márquez fue un, un, un, un puntazo, pero es que eh, más, eh, no sé qué palabra utilizar, más chocante o más oportuno aún fue que en el 96, en Zacatecas, en el primer congreso internacional de la lengua, García Márquez abría su discurso eh, y su, su intervención eh, diciendo que había que acabar con la ortografía, que era la, la maldición de todos los hispanohablantes desde la cuna, que había que acabar con esa opresión. Y yo recuerdo eh, llegar a la editorial de mudada al día siguiente y, Dios mío, es que fíjate el prólogo que tenemos y, y la que acaba de liar García Márquez y todo marketing aplaudiendo con las orejas felices y fastuosos diciendo, bien, bien, el nombre de García Márquez suena, da igual que suene para bien o para mal, pero esto es una bala al, al, al diccionario y un, un respaldo. Más anécdotas. Pues la anécdota, y tenía que ver antes con lo de un diccionario didáctico para adultos, que era la primera vez que SM se metía en una obra para adultos con el sello SM. El grupo internacional SM tenía en aquella época, ahora no, pero tenía en aquel entonces un sello para adultos que se llamaba Acento. Y hubo, eh, porque... Imagino que en el debate alguien lo preguntará, ¿por qué estás hablando, Concha, del año 96 y la primera edición es del 97? Porque el diccionario estaba acabado en el 96. Y no se lanzó hasta el 97 porque estuvo seis meses parado con la decisión estratégica de si se acaba. En una marca muy conocida, con sello de calidad y muy bien aceptada, pero asociada a niños y asociada a la escuela o se acaba en una marca asociada a adultos, pero que no conocía apenas nadie, y que no tenía ni tradición, ni sello, ni solera, ni sonaba a, a calidad. Eh, yo no sé qué ejemplo poner porque no conozco, a ver, Sole, échame un cable, ¿la colonia Nenuco funciona en Chile? No, o eh, no creo no, que bueno, no, pues, creo que no. No, es, aquí es una gama de productos infantiles para bebés. ¡Ah! ¿Vale? Sí, puede ser, no. suena, nenuco, sí. No lo sé. Sí, sí, sí, sí, sí, no quiero hacer publicidad en directa, pero es que es el ejemplo que se me ocurre, era, de repente una marca asociada a niños decide sacar un perfume eh, para adultos y, y, y, y, y de lujo y estiloso, ¿qué hace? ¿Cambia la marca o, o intenta reconducir a sus eh, destinatarios diciéndole que aunque tenga ese nombre también acierta con los adultos como acertó con los niños? pues eso, ganó, ganó el, el peso de la marca SM como calidad, como rigor y se decidió sacar con el sello SM. Hubo voces discordantes dentro de la editorial, pero ganaron los que lo veían claro y yo creo que fue un acierto porque de hecho hoy el, el sello editorial Acento no, no, no existe, se, se cerró. Entonces, esta curiosidad yo creo que también es interesante. Bueno, para mí, para mí eh, fue... Eh, el, el descubrimiento del milenio, cómo se lanza una obra en los medios. Luego nos vino muy bien esto para el diccionario redes, eh, bueno por supuesto la gente en la editorial lo conocía, fui yo Maldonado la que pidió eh, esto por primera vez y lo vivió diciendo no me puedo creer lo que, lo que estoy oyendo y lo que estoy viendo. El lanzamiento en los medios estuvo motivado por el hecho de que eh, había que romper ese Somos, una editorial para niños y nuestros destinatarios son los profesores que nos recomiendan en la literatura nos recomiendan en los libros de texto y tenemos que llegar directamente a, a nuestros destinatarios que son los médicos, los abogados los periodistas, toda la gente que se preocupa por el uso del, del lenguaje en su día a día y en su, en su profesión y entonces bueno, pues fue muy curioso porque lo que se decidió fue hacer una rueda de prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid un lanzamiento eh, con los periodistas, yo ahí aprendí eh, que estoy caricaturizando, que luego esto queda grabado y digo barbaridades, pero aprendí que el, la categoría de la obra anunciada se medía en, en la calidad del desayuno con el que se acompañase el, el, el producto, que un café solo no que había que dar café con churros y con madalenas insisto, estoy caricaturizando aprendí que el dossier de prensa lo proporcionaba la editorial que teníamos que proporcionar eh, como tres niveles de información, el exhaustivo, el, el breve y el súper breve para lo que era solo una nota. Eh, aprendí que ese lanzamiento tenía que ir perfectamente coordinado con eh, la publicidad que hicimos en los medios de comunicación, en, en, en, los, en la prensa escrita, eh, insisto, en aquel momento no había prensa digital, en la prensa escrita, eh, de todos los signos políticos en España se lanzó una campaña muy impactante con unas fotos, pues yo recuerdo hubo tres fotos, pero estoy recordando una de un el típico cazador con Salakov en África, todo muy, muy tópico para que llamara la atención y un rinoceronte vistiéndole y entonces el, el, el cazador se preguntaba algo así como lo apunto o le apunto o lo disparo o le disparo, eran tonterías de esas, pero a, a, ocupando la página entera de derecha de un, una prensa escrita, de un medio de comunicación escrito, fue realmente eh, nuevo y, y rompedor. Y luego de ahí, y a raíz de esa rueda de prensa y de esa campaña de publicidad, fue muy curioso también eh, el número tan enorme de entrevistas que tuvimos que hacer en radio y en televisión porque a la gente le interesaba. ¿Qué le interesaba? ¿Concha Abandonado? Nada. Le interesaba el prólogo García Márquez le interesaba qué palabras nuevas habíamos incluido. Entonces fue eh, una época de, yo diría que de medio año, con eh, presencia constante en las radios y en las televisiones, eh, hablando de este, de este producto. Para mí eso fue muy nuevo y, y me supuso aprender mucho porque realmente lo que descubrimos fue que el destinatario de nuestra obra sí que era el adulto con... con eh, ...preocupación por un uso adecuado de la lengua. Otra curiosidad, pues que igual que en el azúcar o en el arroz hay marca blanca, y tú puedes comprar marca X o marca blanca, que es más barata... Eh, ...el diccionario clave lleva muchísimos años integrado en varios soportes de libros electrónicos... ¿Mm? Eh, ¿Por qué digo que es una curiosidad? Porque cuando yo pregunto en clase a, a mis alumnos y les digo ¿Cuántos tienen el libro electrónico? Cada año hay más gente que levanta la mano en el aula y cuando les digo ¿Y qué criterio habéis seguido para comprar el soporte electrónico, el libro electrónico, precio o que se lo han regalado? Y ante mi pasmo nadie, nadie, cuando va a leer un soporte electrónico, que por cierto yo no tengo, pero si lo tuviera serían los primeros que pediría ha visto como un control de calidad para comparar calidad-precio que en un libro electrónico es de recibo, es de recibo, es necesario que haya diccionarios corriendo por debajo porque es muy fácil y que si estoy leyendo eh, un texto con la palabra puturru y no sé lo que significa, que yo pinche en puturru e inmediatamente me salga la definición breve o abreviada de esa, de esa palabra o que si estoy leyendo un texto en inglés me ofrezca la traducción al español o al revés. Entonces bueno, pues eh, lo dejo aquí caer, no sé cuántos de los que estén escuchando esto tendrán el libro electrónico, pero desde luego el criterio de calidad para que el un libro electrónico sea bueno es el número de diccionarios que te proporciona corriendo por debajo. Insisto que desde el año, pff, yo creo que desde hace más de 15 años, eh, eh, Clave está corriendo en varias plataformas o está trabajando en, en varios eh, soportes electrónicos como diccionario de base. Más curiosidades por la Feria Taurina de San Isidro, no voy a entrar aquí en si pro-taurinos o anti-taurinos, eh, la Feria de San Isidro era cada año, era cada año eh, una excusa para que nos llamaran desde la radio y que cuando a las 9 de la noche se reunían los eh, expertos en toros para hablar de cómo había sido tal faena o de si el ganado había sido manso o bravío, eh, saliera a relucir eh, lo bien nos decían explicadas que estaban estas palabras en el diccionario clave, porque estaban explicados todos los términos taurinos, no solo en el uso taurino, eh, técnico, sino en el uso habitual que en el español de España se hace de estas expresiones. Pues a ver, qué se me ocurra aquí alguna. Eh, yo qué sé, eh, esta mañana he tenido que pedir un favor a una persona y la respuesta ha sido una larga cambiada. Sole, tú me entiendes, si yo te digo que me han dado una larga cambiada, o no? Pero En Chile no, pero en, en, en de España sí, es muy español. ¿Qué es una larga cambiada? Pues es un pase largo que le das al toro para cambiarle el lado por el que te enviste. Nadie de los que hablamos caemos en que dar una larga cambiada es hacer eso eh, pensando en los toros y pensando en, en las corridas de toros. Pero bueno, era, era muy curioso que cada año en mayo allá que estábamos en la radio hablando de, de la jerga taurina y de su traspaso a la jerga tradicional. Y yo ponía aquí de la FIS, de la PRO San Isidro, la Policía Acelerada Argentina, porque eh, este diccionario clave ha tenido muchas ediciones especiales, muchas. Eh, ha habido varias con editoriales extranjeras, eh, como Langet en la Alemania o, o Epli en Italia, que lo que hacían era poner sus cubiertas por un acuerdo editorial y lo vendían como diccionario monolingüe de español para extranjeros. Volvemos a lo de diccionario didáctico para adultos. Si la planta es didáctica y se entienden en las definiciones, este diccionario funciona para extranjeros. Y así se ha comercializado y se sigue comercializando en España, perdón, en Alemania y en Italia. Pero a mí lo que hizo gracia es que la Policía Federal Argentina, no sé cómo, conoció de este diccionario y se lo regaló a todos los miembros de los cuerpos de de seguridad argentinos eh, como motivo de no sé qué aniversario y de qué regalo institucional. Bueno, pues curiosidades eh, ocultas. Aprendizajes. Además de, de cotillos, de anécdotas y curiosidades, ¿qué aprendimos con el diccionario clave? Pues eh, yo creo que aprendimos, yo en concreto aprendí que la creatividad no es... Eh, a ver cómo los voy decir, no es tener un espíritu artístico y bohemio eh, capaz de imaginar todo tipo de, de, de cosas rompedoras. Eh, que ser creativo y ser capaz de innovar muchas veces eh, es algo tan simple como ser capaz de pensar que me gustaría a mí tener que antes no he tenido en otros diccionarios. Esa creatividad que va vestida de una ola o de un aura de, de, de vena artística, pues ya aprendí con, con clave que fue muy creativo el formato físico y el precio de este diccionario. Estamos en el año 96 y el diccionario, eh, los diccionarios que había en el momento eran el académico en dos tomos y a un precio disparatado, el de Vox inmenso y a un precio disparatado y que este era el primer diccionario, manual, en el sentido de que te cabía en una mano, que no pesaba como para, para, para romperte la espalda, que se abría con facilidad y con un, precio, con un precio normal, no había que ahorrar tres meses para comprarte el diccionario. Pues en ese sentido eso fue creativo y fue innovador. Y si nos ponemos a hablar de contenidos, pues es que hay, hay, hay muchas eh, cuestiones de la planta de este diccionario que en su momento... Las, las planteamos con más miedo que vergüenza, ya en el diccionario intermedio en el año 92 diciendo a ver qué va a pasar aquí, nos va a caer un chaparrón, no va a gustar nada y funcionaron muy bien como fue no hablar de la transitividad o de la intransitividad de los verbos, no marcarlos como transitivos o intransitivos sino ejemplificarlos en determinados usos. El orden de las acepciones, el orden de las acepciones sea un orden de uso pero marcado eh, dentro de determinada estructura eh, de las categorías gramaticales. Y el tratamiento de la homonimia, es que el tratamiento de la homonimia en este diccionario es que todas las palabras sean polisémicas o sean homónimas. Cuando coinciden en la forma que adopta el lema, se incluyen en el mismo artículo. La pata de la mesa, atención señores, está dentro de pato pata de cua cua, y a nadie se le han rasgado las vestiduras, a nadie le ha llamado esto la atención, y a nadie se le ha ocurrido eh, poner el grito en el cielo. Entonces, bueno, pues, pues para mí eh, este proyecto lo que supuso fue un pensar que se puede ser creativo y se puede innovar no solo en cuestiones de arte, sino también en cuestiones tan aburridas o tan... Eh, no aburridas, no, eh, tan áridas, tan áridas como pueda ser el trabajo lexicográfico. Segundo aprendizaje, trabajo en equipo. Había, cinco, Hay 59 nombres en el cuadro de créditos, 59, pero es que en esos nombres falta, Esos serían como si dijéramos los autores intelectuales del contenido que vemos, ¿eh? Eh, revisores, redactores, especialistas en cada uno de los campos técnicos, diseñadores, pero es que eh, el trabajo en equipo, y he puesto antes el ejemplo de, de la edición física del libro, fue la selección del papel, había que elegir un papel con un gramaje determinado, un precio determinado, eh, eh, que permitiese la impresión que permitía y que no fuera el papel Biblia. Insisto, estamos en el año 96, que es que ha pasado mucho tiempo y ha, ha, ha, ha progresado mucho la edición. Estoy hablando de la encuadernación, el pasearse la gente del equipo técnico y del equipo de, de preimpresión por todos los talleres de España, encontrando qué prensa había que admitiese eh, un trabajo rápido. ...de eh, prensa de los pliegos antes de su encadernación... ...porque eh, no sé el dato exacto... ...pero yo sé que había una posibilidad de... ...si en lugar de meter dos mil y pico páginas... ...metíamos dos mil no solo y pico... Eh, ...que esas dos páginas... ...tenían que estar en prensa, creo que era recordar... ...mes y medio, y eso era un tiempo de fabricación... ...que no nos podíamos permitir cuando se estaban acabando... ...las ediciones permanentemente y teníamos que reeditar... Estoy hablando de las cubiertas. La cubierta ahora del diccionario clave es una cubierta de la colección. Color corporativo rojo y lomo corporativo y todo muy corporativo. Pero la primera edición, que lo siento, no he podido <ríe> poner foto porque estoy con mudanza y los tengo en cajas y están en el trastero y no encuentro la primera edición de, de clave. Pero eh, parecía una novela policíaca y se hizo aposta así. Era una una cubierta en negros y grises con un grifo, eh, unas letras eh, no bien delimitadas, eh, Aquí yo recordaba una novela policíaca y se hizo aposta, así porque se quería romper con el eh, prototipo de diccionario tradicional. O sea que, bueno, y lo del lanzamiento en prensa, un montón de gente eh, diseñando los anuncios, trabajando en, en, en los, en los eh, dosieres de informativos que se van a repartir. O sea que lo del trabajo en equipo fue algo, bueno, pues que yo creo que, que fue la, la razón de que el diccionario funcionara también. ¿Qué aprendimos también la anticipación? Eh, cuando tú estás trabajando en un proyecto eh, de estas características, los problemas previstos no son problemas. O sea, el trabajo del que coordina esa tarea es prever todo lo que pueda salir mal para tener soluciones B. Si yo necesito cinco redactores, voy a prever que dos, uno se va a poner malo y otro se va a ir por aburrimiento. Pues voy a seleccionar siete para que me queden cinco. Si le he encargado el prólogo a García Márquez, voy a, voy a prever que es un ser ocupado y no le voy a dar la fecha real de entrega del prólogo. Le voy a adelantar esa fecha ocho meses, como se la adelantamos, porque incumplió, claro que incumplió, y nos lo entregó en un mes séptimo. Entonces, estábamos dentro de plazos, pero, pero el, el, el, no nos retrasó siete meses porque le habíamos adelantado la fecha, si no, nos hubiera retrasado eh, siete meses. Vamos a anticiparnos en la ideología los eh, a ver, los ejemplos de clave yo creo que han envejecido muy bien porque nacieron muy prematuros o sea, la feminización de las profesiones que tiene este diccionario supusieron que de hecho eh, a lo mejor lo he contado ya eh, si alguien me está escuchando que el revisor médico no nos corrigiera las definiciones médicas lo que nos decía es que no había ni neurocirujanas ni había eh, con, mm, a ver qué otra especialidad ni había, eh, endocrinólogas, que lo que teníamos que decir era la endocrinólogo o la neurocirujano, eh, porque le chocaba esa feminización de las profesiones dentro de la, de la medicina, pues hubo una revisión especializada única y exclusivamente en feminizar lo más posible las revisiones, previendo que, que el, el diccionario envejeciera con, con dignidad, o hubo otra revisión, eh, especializada en las cuestiones peliagudas ideológicamente. O sea, hay muchas cuestiones eh, que si no tienes la lupa puestas en ellas, vas a contar lo que tu punto de vista opina. Eh, hablo de cuestiones políticas, hablo de cuestiones religiosas, hablo de, de, de cualquier cuestión en la que subyazca, ¿Cómo se diría? ¿En la que subyace? ¿Cómo se dice eso? Bueno, si, si accedemos a clave se miraría, conjugar eh, clave, subyacer, bueno, pues en cualquier cuestión que subyace eh, eh, debajo de la, de la ideología. Pero eso sí que es verdad que fue un aprendizaje y que nos ha salvado la, la vida eh, en cuanto a la... la la culminación del proyecto muchas veces. Eh, eh, nuestro trabajo, si estamos al cargo de un proyecto, es anticiparnos y prever que todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Y hay que tener propuesta o pensada otra solución. 22, ya nos quedan poquitas, el espíritu crítico. El espíritu crítico, en especial, hacia el propio trabajo. No ha habido reedición de clave, a ver cómo es, no ha habido ninguna reimpresión de clave vendida como reedición, lo he dicho bien, no ha habido ninguna reimpresión, se vuelve a imprimir lo que hay porque hemos vendido todos los ejemplares, que se haya dicho tercera edición, no. Cuando hemos dicho tercera edición es porque se han cambiado y se han corregido todos los errores o, detectados, eh, errores o erratas detectados hasta el momento. Si hay reimpresión, porque se han acabado los ejemplares, no se dice nada, se reimprime, pero si hay reedición, se ha marcado en el, en el cuadro de créditos. Y esto que parece sentido común, tampoco es muy habitual en la, en la práctica editorial. Y ese espíritu crítico unido con la capacidad de aprender de los propios errores. Eh, hemos metido la pata muchas veces, muchas veces. Eh, pues se pide perdón. Y, y, y se asume, o sea, hemos recibido cartas de algunas definiciones poco acertadas o de algunos tratamientos poco adecuados, eh, pues se les contesta con todo el agradecimiento del mundo y además de corazón, muchas gracias por esta observación, en la próxima edición le aseguro a usted que esto estará corregido. Es más, en la próxima edición te has guardado esa dirección de correo, insisto, estamos en el año 96 y le haces llegar un nuevo ejemplar para que vea que esa edición está está incorporando ya la sugerencia que nos ha hecho. Yo creo que esto tiene mucho que ver con, con, con la misión de la, de la editorial. La misión de la editorial es una misión, es una misión educativa. Es, es un, un servicio social que se presta con, con este trabajo. Entonces, la conexión existente entre lenguaje y sociedad lleva a esto. Yo creo que lleva a, a asumir eh, que no hay enfoques neutros cuando se está utilizando la propia lengua, sino que hay que intentar eh, la máxima objetividad posible, y bueno, pues si metes la pata lo reconoces, y otra cosa mariposa. Y las dos últimas reflexiones, porque lo que estoy intentando es, cuanto antes he cumplido bien, ¿eh? va a ser la hora justa, eh, lo que estoy intentando es eh, llegar al debate final. Para mí la primera reflexión, y esto ha sido, yo creo que a partir de entonces lo he intentado aplicar siempre, es que nadie sabe más que todos juntos nadie este diccionario con un mal lanzamiento en prensa hubiera sido un fracaso, este diccionario mal encuadernado hubiera sido un horror, eh, eh, una buena encuadernación con un buen lanzamiento, definiciones malas hubiera sido un fracaso. Entonces, entre todos eh, entre todos sabemos más. Y aquí quiero hacer mención especial a algo que yo creo que no sé si se le ha reconocido o se le reconoce lo suficiente que ha sido la generosidad que ha tenido don Manuel Seco. Don Manuel Seco para mí es el, el lexicógrafo, el lexicógrafo más generoso que hemos tenido, porque sí que es verdad que ha estado 30 años trabajando en su diccionario, los años que han sido, pero desde antes, desde el minuto uno, publicó cómo iba a ser la planta, publicó los problemas que se había planteado con el contorno, publicó cómo se iba a titular, de hecho, diccionario de uso del español actual. Eh, eh, lo nuevo es lo de uso, pero el diccionario del español actual era como, de, como iba a llamar a Seco su, a su diccionario. Entonces, yo creo que es, es, es de justicia reconocer a Seco que fue lo suficientemente generoso como cuando no había visto todavía eh, la luz. El fruto de su trabajo, él ya nos contó a todos con toda generosidad... Eh, qué dificultades se estaba encontrando y cómo los estaba resolviendo. Y en ese sentido, el último aprendizaje es que, que bueno, nunca nos cansaremos de dar gracias porque, porque es, es condición humana el depender unos de otros. Y entonces, pues, yo creo que soy plenamente consciente de que, de que yo soy una más de las piezas que han hecho posible el diccionario clave y que, y que esté todavía al pie del cañón después de estos 25 años y que por mi parte nada más y, y espero que pregunten y cuenten y, y todo lo que quieran dejo de compartir no solé como quieras bravísimo antes de cualquier cosa <risa> qué, qué, qué regalo todos estos puntos que no, no, nos fuiste dando mira eh, Aquí Kelly desde Brasil nos, nos estaba preguntando desde el principio, ¿por qué clave? ¿Por qué se llama clave? A ver, es que eh, me pongo a hablar y me, me paráis si me, me alargo mucho. A ver, eh, una cosa que aprendimos con intermedio era que el nombre habitual de los diccionarios, a ver, empiezo. El nombre del único diccionario que había en SM cuando yo llegué era un diccionario en inglés semibilingüe y tenía un nombre propio, era el password. ¿Mm? O sea, un diccionario que era el password. Eh, pero eh, cuando estudiamos el, el, el mercado vimos que los nombres de diccionarios que realmente funcionaban no eran los que tenían un nombre propio, eran los que tenían un adjetivo que pudiera funcionar como sustantivo, porque en lugar del diccionario intermedio, el diccionario elemental, el diccionario básico, el diccionario superior, al final la gente hablaba del superior, del básico, del clave. Del... Y entonces, en ese sentido, con clave, eh, estuvimos valorándolo mucho tiempo y nos gustó mucho porque eh, yo creo, ahí ahora se me va la memoria, nos gustó por eso, porque tenía la condición doble de adjetivo y de sustantivo. Era la clave o era un diccionario clave. Y eso, eso es eh, garantía de éxito en el, en el título de cualquier diccionario. Pero yo no sé si el origen fue que en aquel momento la campaña educativa que estaba abordando la editorial era algo de la llave de la educación. Yo no sé si por ahí nos vino la idea. Yo creo que por ahí, o sea, estoy intentando recordar, pero a lo mejor es ciencia ficción y me lo estoy inventando, pero yo creo que vino porque estábamos muy inmersos en una campaña de la llave de la educación, la llave de la educación, la llave de la educación. Y creo que vino por ahí. Pero vamos, eh, la, la, el truco es, si vas a ponerle un título a un diccionario, que sea un adjetivo que pueda funcionar como sustantivo o al revés. Buenísimo, ¿no? a mí me gusta mucho el título. Y la misma Kelly, que, que es hispanista, desde Brasil, dice, aquí en Brasil mis alumnos y yo consultamos el, el DLE y el clave en línea. Es decir, son los dos diccionarios que... Eh, uno recurre y aprendimos ahora en este seminario con Lara, que también tenemos el Lara tenemos el, el Diccionario del Español sí. de México que también está en línea, nuestra querida Isabel Sánchez que nos dio la, la conferencia ayer dice, así es, yo estudié el cuando estabas hablando ¿no? de, de, de toda la dimensión toda sí. didáctica que lo que se aprende, no, como por, por, por lo general o en primer lugar de clave, es su valor como un diccionario monolingüe de aprendizaje, ¿no? Y es revolucionario eso, que sea pensado para adultos. Eh, más cosas que, que, que iban comentándote, por ejemplo, el, el, el CD, que ahora, claro, los CD están en uh -huh. franco retroceso, pero que también fue una gran novedad en su momento, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mira lo que, eh, lo que comenta Lirian, ya de alguna manera como concluyendo a partir de, del seminario. De este seminario hay varios elementos que han sido transversales en varias conferencias. La rigurosidad metodológica en el ámbito lexicográfico, la atención a los detalles, el trabajo en equipo, la inter interdisciplinariedad, la necesidad de repensar la lexicografía a la luz de lo digital, y los nuevos usos y productos léxicos, eh, bueno y ahí también concluyendo en el, en el seminario, que son elementos que creo son fundamentales para pensar esta, esta nueva lexicografía. Eh, ah, claro, y ahí Kelly nos está complementando, ¿no? que, que, que te lo preguntó, porque es tan difícil realmente nombrar un, un diccionario. Mientras no haya más preguntas, Concha, yo quería consultarte, ¿cómo nació esto? Nos comentaste ahora, fue un año en que tú estuviste sola. ¿Ha sido un trabajo solitario realmente lo, lo, los primeros proyectos en SM contigo? O sea, tú llegando en los 80 y también lo, lo, lo contabas con la lexicografía didáctica sola, no yendo al supermercado y viendo los diccionarios, eso lo, lo cuentas en tu libro. Y claro, ahora pensaba, nunca yo eh, te había consultado acerca del clave, cómo te había consultado con los diccionarios didácticos, cómo fue esta historia. ¿Te motivó a ti? ¿Fue una empresa personal o es algo que ya se venía hablando en la editorial? ¿Por qué surge este clave? Pues surge porque, porque teníamos un jefe estupendo, un, un director editorial, Fernando López Aranguren, espectacular. Eh, lo siento si alguien me no ha oído esta anécdota, pero cuando yo entré, yo entré para hacer un diccionario que le llamábamos en el manual del reactor, siempre es el DSM, el, DCM, el, el Diccionario DSM. Y cuando el diccionario estaba acabado, íbamos en avión a Barcelona a presentarlo a la red comercial, este director me dijo, Concha, anuncia el título que va a ser el diccionario intermedio. El diccionario intermedio me dijo, sí, estamos diciendo ya que esto no se para aquí, que va a haber por lo menos uno delante y uno detrás. Entonces, esa visión yo no la tenía. Yo era una, una pobre mujer allí trabajando haciendo diccionarios que, que yo no tengo visión empresarial ni nada. Sí que es verdad que en, eh, socialmente en España estábamos en plena LOXE y eh, se estaba fomentando muchísimo los libros de referencia, libros de referencia, y ese no tenía ni diccionarios, ni Atlas, ni Biblias eran los tres pilares que le faltaban a SM, entonces SM se metió a trabajar, a trabajar en esto bajo la dirección editorial, de bueno el director era Jorge del Cader y Fernando López Aranguren era el, el director editorial, Entonces ellos sí lo supieron ver, eh, ¿qué es lo que pasó cuando yo llegué a la editorial? Yo llegué a, a trabajar en un diccionario y al año, yo empecé en el 89 y al año de estar trabajando sola yo entré en, la, en el despacho de Fernando a decirle que me iba había hecho cálculos y iba a estar allí hasta los que pasaran 35 o 40 años y que yo no quería vivir como una perturbada todo el día <ríe> teniendo palabras. Y entonces Fernando lo que me dijo, pero, pero esto ahí tiene solución. Y entonces cuando yo le conté, que tiene solución, en lugar de trabajar yo sola, se trabaja en dos equipos, uno por la mañana, otro por la tarde, se hace una copia de seguridad en medio. Y entonces acabamos el trabajo en tres años. Pero los cálculos míos eran que en un año yo creo que iba a estar 35 si, si seguía yo sola. Pues bueno, aquí fue la suerte de tener un buenísimo director editorial que supo ver la, la estrategia, que nos supo impulsar. Y lo de meternos con el diccionario clave para adultos fue porque, porque es que el éxito que estábamos teniendo en la lexicografía didáctica era, era espectacular. O sea, en, en los niveles de primaria y con el diccionario intermedio, ya habíamos empezado a hacer bilingües también. Y entonces fue el dar el salto porque la, la editorial estaba ya trabajando el mundo de los adultos con el sello este otro, con el sello acento. Entonces, bueno, pues fue una decisión no mía, por supuesto. O sea, yo era una ejecutora de lo que otros sabían ver mejor que yo. Me gusta decir que yo era de, de marinera, pero que teníamos un buenísimo capitán. Entonces, pues a donde nos decía que, que fuéramos, allá que íbamos, pero de cabeza porque nos llevaba a buen puerto siempre. Qué maravilla, qué maravilla poder trabajar así, y qué maravilla sí. que puedan existir buenos jefes. Sí. No perdamos la... A ver los ailos. Sí. El... Otra ah. cosa que a mí siempre me ha, me ha emocionado de, de, de este diccionario del clave, y aquí eh, puede que me equivoque, porque se sabe ¿no? y se ha reflexionado muchísimo en torno a la crisis del ejemplo, ¿no? en, la, en la lexicografía española, que parte con, con el, primer, o sea, el primer diccionario, lo, lo que tenía de maravilloso el Diccionario de Autoridades eran sus ejemplos, y justamente ¿no? para hacerlo manual, para hacerlo vendible, para, para que fuera más manejable, se le, se, se, se, se, hubo esta poda, esta poda horrorosa de, de, de ejemplos. Entonces, creo recordar, y en esto me puedo equivocar, que Vox... Agregó ejemplos, fue, fue, o, o ¿fueron ustedes? Eh, porque para ¿Agregar mí, dónde? En, en, el, en ejemplos, o sea, ejemplificar las acepciones. Sí, sí, sí, sí, sí, además. O sea, la peculiaridad nuestra es que eran ejemplos inventados. Que luego, Exacto. cuando empezó la lingüística de corpus, eh, se decía que por qué lo seguíamos inventando. Pues lo seguíamos inventando porque cuando hicimos en 2004 redes que fueron ejemplos extraídos de un corpus de prensa. Eran ejemplos inmensamente largos y, y, y nosotros lo que queríamos era ejemplificar cuestiones concretas gramaticales o de uso. Entonces, para ejemplificar que un verbo podía ser o usarse como transitivo, como intransitivo, como pronominal, qué mejor ejemplo que como a las dos, comí un filete, me comí un helado. Son tres ejemplos muy breves, estás ejemplificando tres esos gramaticales, y eso no te los encontrabas. En aquella época no había ni corpus, insisto, pero que no te los encontrabas eh, con esa concisión. Y luego, además, insisto, la misión educativa de la editorial hacía que los ejemplos eh, tuvieran eh, muy pensada la concepción del mundo que transmitían. Sí. O sea, eso era. Eso era condición sine qua non, no, no, no, no valía siempre ejemplos de fútbol, ejemplos intrascendentes. Eh, había que educar con, con determinados valores o en determinados principios. Entonces, bueno, pues los ejemplos eran inventados. No, y buenísimos, y buenísimos. Y, buenísimo, y con todas estas reglas, lo que decías tú, ¿no? con, un, con, con, con un adelanto respecto a toda la, la, la, la cuestión de la reivindicación de la mujer. Con, con muchos años de, bueno, las feministas han estado ya un buen rato, ¿no? Mm. Han estado siempre, eh, y ha habido estos brotes, pero, pero yo siempre recordaba eso en, en, en el momento del, del, del último brote, no de la reivindicación que llegó para quedarse, y eso a mí me, me alegra muchísimo, eh, revisen los ejemplos del clave. Siempre le digo a mis alumnos, revísenlos porque allí ya había, ya había una, una reivindicación maravillosa. Lo otro, que también lo comentaste hoy, eh, rápidamente tiene que ver con, con cuestiones que son, eh, muy, características, muy, caracter son cuestiones muy, muy características de la lexicografía, pero que son para nosotros los lexicógrafos, como bien decías, ¿no? Lo de marcar la transitividad, la intransitividad, eh, qué sé yo, el uso, el, el, el, el, el uso de, la, de las acepciones. En un momento en que el criterio que tenía el Diccionario de la Real Academia era en ese momento el histórico, ¿no? O sea, un ordenamiento histórico que confundía muchísimo yo no sé hasta qué edición estaba como primera acepción, que es el ejemplo que siempre doy, como sopa, eh, eh, pan remojado en agua, una, una cosa así, entonces, eh, pero ¿qué, qué, qué hacemos con, con, con, con el objeto diccionario como un objeto didáctico, si es que existe este tipo de ordenamiento para un, un, un diccionario de uso? Bueno, también ahí implica la, la mixtura, no la mixtura del diccionario académico Y todo lo que, lo que comentabas en relación con la homonimia, porque es verdad, la homonimia y la polisemia son temas de estudio de la semántica, pero en rigor se, es semántica aplicada a la lexicografía y somos nosotros los que nos hacemos caldo de cabeza. Yo me acuerdo la primera vez como estudiante que me tocó ver cómo se había planteado la homonimia en el clave, te juro que me perturbé. Me asusté y dije, pero ¿cómo? Pero como bien dices tú, mi madre, eh, que, que no es lingüista, qué sé yo, eh, eh, cual, eh, no sé, un, un ingeniero, no se va a alertar por este tipo de cosas, ¿no? no se, y, y, y no sucedió nada, pasó algo, no hubo alguna queja de, de, de alguien ah. respecto al, imagínate, o sea, a pero veces no, somos no. nosotros los que nos complicamos más de la cuenta. Y esto también hace es un tema transversal. Y no, sobre todo, sobre todo que, que estamos presuponiendo que el, el que consulta el diccionario tiene conocimientos teóricos sobre la lengua y no tiene por qué tenerlos. Yo, yo solo ya sabes que, que hemos trabajado juntas y nos queremos mucho, pero yo la historia del español digamos que no es mi fuerte, <risa> a diferente a lo que te ocurre a ti. Eh, yo no sé yo no sé diferenciar qué palabras son homónimas y cuáles son polisémicas. Yo tengo que mirar un diccionario etimológico y decir, ah, son dos formas distintas que proceden de, de, de dos palabras distintas del latín. Ah, no, es un. Yo eso no lo no sé diferenciar. Entonces, eh, ¿por qué tengo que saber si tengo que buscar lema superíndice 1, lema superíndice 2, o si, porque es un caso de homonimía, o si tengo que buscar lema acepción 1, tiquití, acepción 2, tacata? Taca? Pero si no tengo esos conocimientos de historia etimológica de la palabra, no puedo, no puedo saber de antemano si buscar en un solo artículo o buscar en varios. Mm. Y luego, es verdad que, que lo dije el otro día con la lexicografía didáctica, la gran suerte que tuvimos nosotros es que pudimos investigar sobre el terreno y encuestar a la gente. Entonces, esas encuestas que he dicho que hicimos sobre la colocación de las locuciones, porque si todo el mundo hubiera buscado de la misma manera nos saltamos la tradición lexicográfica y lo ponemos eh, donde busca todo el mundo, pero como no había coincidencia respetamos la tradición lexicográfica y, y, y, y, y la seguimos aplicando, pero en ese sentido para lo de la homonimia y lo de la polisemia, es que ni siquiera los hablantes somos intuitivamente coherentes porque yo qué sé, se dice en Chile bueno esto no, una cazadora, una prenda de vestir, ahí, que es como una especie de chaqueta Claro, le diríamos sí, la palabra quita? cazadora. El, no, bueno, el no. es que por ejemplo, la cazadora eh, en español de España, la gente la asociaba a cazador cazadora, y sin embargo la cafetera claro. no la querían meter en el adjetivo cafetero cafetera. Entonces eran las mismas cuestiones, los mismos procesos de, de formación de palabras pero la intuición del hablante no te lleva a asociar siempre como monimia, siempre como polisemia o yo qué sé, eh, la física como ciencia, la metemos dentro de físico-física, entonces te decían sí, claro, y las matemáticas no, las matemáticas no, ¿por qué? porque es plural, ya pero la la, la... a ver otra, eh, geología por ejemplo, las geológicas entonces, tú ibas preguntando a la gente con un cuestionario cerrado y no había coincidencia de intuición lingüística. O sea, la conciencia mitad del hablante no, no coincidía, no, no mostraba puntos comunes. Por lo tanto, dices, bueno, pues aplico un criterio y luego otra cosa que no lo he dicho. Eh, ser didáctico también es ser intuitivo en las soluciones, porque si las soluciones dependen de que se lea a la gente el prólogo Apaga y vámonos, porque ningún mortal en su sano juicio se lee un prólogo de un diccionario antes de empezar a usarlo. Entonces, eh, eh, por mucho que tú en la planta hayas eh, eh, eh, establecido unos criterios y por mucho que lo has explicado con toda claridad en el prólogo, si necesitas el prólogo para ser entendido, mal vas, creo. Vamos, yo hablo muy tajante, pero, no, es, pero es que eres opinión. demasiado eres ah. demasiado práctica, y, y en eso está la innovación y la creatividad, eh, y va siempre más allá, porque yo me acuerdo que esta, esta cuestión de la homonimia, también tú lo planteaste en la, en la lexicografía didáctica, que tiene que ser, o sea, ¿qué va a saber de etimología un niño?, Ahí me acuerdo que, que, que empecé a darme cuenta de, de, de, de, esta, de estas soluciones. Mira, está Iván comentando y luego eh, nuestra querida Estela. Iván dice en el chat, resulta interesante la competición, entre comillas, figurada pero también real, que existe en el ámbito hispánico al respecto... ...de los diccionarios generales, el DLE, CLAVE, VOX, DUE, DEA... ...porque precisamente de esa competición resulta la variedad de productos lexicográficos... ...de una calidad extraordinaria en la que cada uno tiene puntos sobresalientes. Del CLAVE, además de su incalculable valor y rigurosidad lexicográfica... ...también nos ofrece uno de los más hermosos prólogos... ...dedicados a los sarcófagos de palabras, entre comillas, como decía García Márquez... Son atlas colosales en cuyo hombro descansa la bóveda del universo. Tienen en suma que sostener el mundo. Muchas gracias, profesora Maldonado. Por fin tengo la oportunidad de escucharla en directo, dice nuestro querido Iván. Gracias, Iván. Sí, sí. Fíjate, Iván, que esto es un, un ejercicio muy clásico de todos los que pasamos por la Escuela de Lexicografía Española de la SAL en, en, en Madrid. Era siempre estar viendo... Todo este corpus que estás tú nombrando de diccionario y ver cuáles son las soluciones, cuáles son las definiciones, cuál es el ordenamiento excepcional, cómo se resuelven ciertos problemas, pero no en uno, en todos, y no con el afán de mostrar qué bueno está uno y qué malo está el resto. No, más que nada ver a partir de la historia, a partir de, de, del momento en la historia, a partir del, del conocimiento lingüístico, cómo se van resolviendo Cosa. Y realmente es un ejercicio, lo comento, para los que eh, les gusta la, la lexicografía o están empezando a internarse en el mundo lexicográfico, es un ejercicio estupendo. Estela, querida, andas por ahí? Sí, aquí estoy. Hola Concepción, hola, hola, como hola, siempre hola. es un encanto tardes. escucharte, muy didáctico, o sea yo creo que lo didáctico está contigo, por eso salen tan buenos productos. Aludita a unas cuantas cosas, ¿verdad? De esa decisión de no aplicar la, la nota de transitividad y el, el paralelo, y que también soluciona, ¿verdad? Porque uno, el, el, en función de ese usuario, uno busca y dice, bueno, un verbo, y a nadie le interesa si, si tiene un complemento, no tiene un complemento ya, a no ser que sea, esté estudiando lengua y tal, ¿verdad? Entonces se, se zanjan esas dificultades de manera muy pronta. Y lo mismo tiene el diccionario escolar, verdad, porque los diccionarios paralelos a S.M. siempre están marcando la, la doble categoría, subcategoría, que también no, no creo que sirva mucho para, para un niño y para una, alguien que esté en un secundario tampoco, eh, porque eh, tampoco el docente a veces maneja esa información a la hora de de utilizar el diccionario. O sea, aquí vimos también a lo largo de todas las presentaciones también esa necesidad de formar o de conocer el diccionario. Porque decís, bueno, yo usuario recurro a buscar una información, a evacuar una duda, y, y el, si eh, la duda está zanjada, el diccionario me ha salvado. Pero bueno, y como lingüista o lexicógrafo, ya nos vamos a ver los, los lujos que podía tener o no tener, ¿verdad? Pero yo veo aquí, como decís, ese, ese manto didáctico que cubre las obras eh, de DSM, que son muy sustantivas en cuanto a las soluciones. Y ese manual eh, que, que aludiste, 150 páginas. O sea, que, ¿cómo te planteaste? ¿Era una planta? Eh, ¿Habrá sido bueno, alguna guía y que lo fuiste nutriendo con las dificultades que fueron surgiendo? ¿Es así? Es que si lo cuento es la caída del mito, esto va a ser la caída del mito. A ver, le he contado en, en público muchas veces. Yo soy la desmemoria con patas, o sea, yo no tengo ninguna memoria. Y entonces yo lo que vi cuando, cuando abordé esta tarea por primera vez, era que, que lo que había hecho una semana antes se me había olvidado, que, que no recordaba los criterios porque había dado vuelta a cuatro posibles soluciones y ya no me acordaba en, en, en cuál me había plantado yo para, para hacerlo. Entonces, el manual del redactor se inició como un manual de supervivencia de Maldonado, ese año que estuve yo sola. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ya al año yo renuncié al trabajo porque no me veía 35 años haciendo un diccionario, no tengo ese espíritu altruista que tienen otros y no miro a nadie en Zadar, ¿eh? pero, pero yo no tenía ese espíritu y entonces cuando entré a plantear que, que, que yo no podía seguir esa tarea, y hubo que montar equipos de reacción. ¿Qué fue lo que hicimos? No se contrató a un equipo por la mañana y a un equipo por la tarde a la vez, en absoluto. Se montó un primer equipo de reacción de solo dos personas, que fueron el primer filtro y fundamental para ver si los criterios que yo había ido aplicando funcionaban. Cuando ese filtro eh, se aplicó ya teníamos una versión nueva del manual del reactor. Y con esas dos personas ya formadas que estuvieron trabajando con nosotros seis meses, ya se pudo contratar un primer equipo de redactores. De tal manera que ya había dos veteranos eh, o tres veteranos conmigo eh, acogiendo a un equipo de, no recuerdo ahora si fueron cuatro o cinco, que se iban formando. Por eh, selección natural de las especies hay gente que se queda por el camino porque no le gusta el trabajo, porque no se le da bien y hay gente que continúa. Y solo cuando veo un equipo consolidado de creo que éramos cinco o seis, se montó otro equipo por la tarde. Era un momento en la empresa en la que solo había turno de mañana y nosotros estábamos allí, o sea, el Guardia de Seguridad estaba con nosotros, éramos íntimas del, del Guardia de Seguridad, porque nosotros éramos el único equipo que trabajaba un grupo por la mañana y otro grupo por la tarde. Entonces, ¿Cómo surgió? Pues, pues yo no, yo no... A ver, si ahora volvieran a hacer, imagino que lo volvería a hacer igual, porque, porque somos como somos, pero, pero yo no sabía que yo estaba haciendo una planta del diccionario, yo no tenía conocimientos teóricos de la psicografía más que los dos años estudiados en la carrera. Pues luego, ya con el tiempo, pues vas descubriendo que eso es la planta del diccionario, vas descubriendo muchas cosas teóricas. Yo recuerdo que, que la primera vez que asistía, a, además coincidí con Luis Fernando, con Lara, que fue como tocar el cielo, decir, ¡ay! Le, le veo y le toco, en Jaén, un seminario que había de lexicografía hispánica que organizaba Humada, yo fui a ver si lo que se estaba haciendo y lo que estábamos haciendo era sensato o no. Entonces yo iba como con lista de cosas y cada vez que iba, ¡ay sí, lo estamos haciendo bien! ¡Ay sí, lo estamos haciendo bien! ¡Ay, sí! Porque yo no tenía, insisto, ni, ni conocimientos teóricos de lexicografía ni tenía una trayectoria académica lexicográfica que, que me respaldara. También por sentido común que hicimos, apoyarnos en Humberto Hernández. Humberto Hernández sí que tenía trayectoria de, de lexicografía eh, teórica, había hecho la tesis doctoral sobre los eh, diccionarios, entonces, bueno, pues también lo mismo, yo llegué a, a Humberto, me puse en contacto con él, como con García Márquez, él no, ya lo tenemos. Entonces, Humberto, nos gustaría contar contigo como teórico que nos respaldara y siempre me lo dice Concha, es que el primer día que nos conocimos te recogí en el hotel a las 7 de la mañana y te solté a las 11 de la noche, porque traías una ristra de preguntas, fenómenos, cuestiones, yo pensaba que va a ser esto un paseo triunfal, de guau, eh, pues sí, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, y es que íbamos con, con todo tipo de preguntas detalladas, porque llevábamos ya mucho tiempo trabajando, es pues por eso digo, Estela, que es la, la caída del mito, porque no, no fue un vamos a hacer, vamos a programar, no, no, fue un, Empieza a andar y según vas andando, es, ah, es que resulta que estoy yendo aquí, ah, pues si quiero llegar tan lejos tendré que comprarme buenas botas, tendré que llevar otra mochila distinta, tendré que hacer tres paradas por el camino, tendré que comprarle pan, o sea que, que pero yo no sabía, insisto, mis jefes probablemente sí, yo no. Claro, no, no fue sí. intencional, pero fue intuitivo no. y bueno, que quedó ahí en una, mm. creo que ninguna planta tiene 150 páginas porque se escribe antes, pero después no se nutre. O sea, que digo, o sea yo por la experiencia que tengo, ¿verdad? que uno no nutre cuando va haciendo, a veces se resuelve de una manera, pero mmm, lo hiciste vos, no lo hizo el otro. Bueno, depende de los equipos y todo lo demás. Eh, ustedes tenían un equipo, bueno, y como decís, ¿verdad? eran tus apuntes, que luego se consolidaron en un libro. Era bastante importante. Ahora, una cuestión, ahí, hablando de los ejemplos, ¿qué te parece? ¿Recurrimos a los corpus o los inventamos con la finalidad didáctica? Sobre todo? Yo lo seguiría inventando. Yo, Concha, lo seguiría inventando. Insisto, ¿eh? hemos hecho el diccionario de redes con corpus de prensa, porque era, era la base del diccionario de redes, rastrearlo, y de, de, de prensa de todo el mundo hispanohablante. Pero es que había, había mucho que filtrar en esos ejemplos, eran muy largos y, y eran ejemplos que estaban documentando combinatoria y solidaridades léxicas y restricciones léxicas. No eran ejemplos que estuvieran eh, eh, buscados para ejemplificar usos gramaticales, usos eh, de registro o, o determinados matices eh, ideológicos. Yo. Yo lo seguiría, yo desde luego lo seguiría inventando, pero vamos. Eh, hay tantas soluciones buenas como lexicógrafos buenos las aborden. Me encanta esa frase. Es la, ya la hemos verdad. citado, la hemos citado a lo largo de este seminario desde que la, la dijiste hace, hace, hace un tiempo atrás. Mira, eh, nuestra querida Isabel Sánchez quiere también hacerte una pregunta. Isabel, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy, estoy enciendo el vídeo porque hoy me toca estar en casa, estoy aquí en pijamada y... En fin, con, no nos lo el... cuentes, no nos lo cuentes. Bueno, en primer lugar quería mandarte muchos besos, sabes, lo que te quiero, te admiro y, te... Sí, y lo inspiradora que ha sido siempre en mi, en mi trabajo, en mi estudio, en mi formación... Eh... Y yo quería ponerte en un pequeño abrieto. Eh, ante Venga. un nuevo proyecto lexicográfico, ¿qué harías de otro modo? Eh, si a mí ahora me lo encargaran. Sí. Si, a, si a mí me encargaran ahora un proyecto lexicográfico. ¿Isabel? Sí, sí, sí. sí. Ah, sí. ¿qué haría de otro modo? Creo que lo pensaría directamente en digital. O sea, creo que me olvidaría del papel. Me suena. Sí, es lo que venimos hablando y que Isabel habló ayer. Es que ese es el plan. Pasarse a lo digital. Pues todavía no te he oído, Isabel, que todavía no estás en diferido, que yo os voy oyendo a todos en diferido. Pero, pero la planta en digital. No, no. Yo creo que la formación de equipos, todo lo demás, lo seguiría haciendo igual porque ha funcionado, pero, pero planta digital. ¿Te, ¿Te he salido bien del aprieto o no? ¿O sí, así? sí, sí, por supuesto. Yo he comentado antes en el chat que yo, que como bien sabes, porque estuviste en mi tesis, eh, yo mm. estuve revisando pormenorizadamente este diccionario, leído varias veces y profundizado. Eh, me quedé admirada de que se hiciese por primera vez en un diccionario un CD que eh, quiso eh, dar un primer avance de lo que era la digitalización de un diccionario. Y era muy tenía poco hipervínculo y tenía pocas eh, poca herramientas digitales, pero, pero ya era algo, algo muy innovador en, en ese momento y en ese año contar con eso. Qué pena que aquello quedara un poco en el, en el olvido, ¿no? Y, pero creo que ahí se le ha reconocido poco a Clave eh, esa, ese punto innovador, ¿no? Sí, lo que pasa es que. Bueno, lo, lo que decíamos, Clave fue el primero online y, y tuvo 800.000 visitas al mes, que yo cuando veía los datos decía no me lo creo. Pero bueno, eh, sí que es verdad, sí que es verdad eh, que el CD, a ver, <ríe> otra otra otra confesión. El CD solo daba eh, la consulta digital de lo que ya existía en papel. ¿Por qué? Porque si hubiéramos dado todos los metadatos y la capacidad de buscar por metadatos que teníamos nosotros hubiéramos dado nuestro saber hacer lexicográfico. O A sea, nosotros hemos tenido todos estos años la capacidad de eh, dime todas, bueno, pues lo que ahora, lo que ahora se supone que tiene el diccionario académico y en su momento tuvo el CDROM académico. Dime todas las palabras que son sustantivo, masculino, que el lema acaba en A, eh, que tienen tres acepciones y que la segunda. Eh, tiene una margarita de adorno y te salían estas búsquedas. Si hubiéramos dado nosotros ese SFD y lo hubiéramos puesto a la venta, hubiéramos estado muertos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues lo que nos pasó con el diccionario online, que una vez que lo pones a disposición de los demás, ya tu saber hacer no es de nadie. Se puede decir, sí, lo podíais haber hecho porque los CDs, no sé, ¿cómo se decía? Se tostaban, se decía, se tostaban todos. Y los CDs eran tan caros, no porque costase hacer el CD, eran tan caros por la cantidad de trabas tecnológicas que se intentaban poner para que no se tostasen, no se copiasen de forma ilegal. Y ni por esa se conseguía. O sea, el, el, el, yo no sé en vuestros departamentos, pero en el departamento no voy a decir en cuál, en un departamento de una universidad española, que pasaba yo por allí, se me preguntó, oye, que estamos tostando el CD de la, de la academia, ¿quieres una copia? Y era un sí. diccionario en CD-ROM que costaba una barbaridad y costaba una barbaridad lo hicieron eh, además eso Millán, Millán ¿Sí? Lo hizo Millán eh, eh, costaba una barbaridad pero no porque fuera difícil hacer el CD sino por todos los mecanismos de seguridad antipirateo que tenía y ni por esas. Entonces sí. eh, fue consciente el vamos a dar un CD pues, pues como ahora está en, en, en red el diccionario los diccionarios de SME, lo que tienen es eh, ...la consulta digital de lo que hay en papel con dos añadidos... ...que es la búsqueda por lema flexivo, la puedes buscar niña si te sale niño... ...y los hipertextos, la conexión entre cada palabra que yo pincho... ...me lleva a esa palabra en el diccionario, eh, pero no damos más... ...y luego sí quedamos las actividades para trabajar con los diccionarios didácticos... ...en el aula, pero eso es un añadido eh, para el que ha comprado el papel... ...entonces fue consciente el decir vamos a dar algo pobre... Pero porque, pues eso, zapatera tus zapatos, no éramos una empresa tecnológica con capacidad como para blindar la, la base de datos. No sé si me ha explicado. Sí, sí, sí, sí, sí, te ha explicado totalmente. Sí, de hecho, yo tengo el origen porque bueno lo, lo necesité, lo quise y quería consultarlo así pero efectivamente la primera edición me llegó de una institución fuera de España mmm, reconocida mundialmente y extendida en muchísimos países pues en una de esas sedes que sabemos pues eso, todos, pues eh, ahí me cayó tostado <risa> Ay, ay, ay, eso de tostar eh, CDs <risa> Oye, eh, el... el Siempre interesa mucho, Concha, el ejemplo. Iván nos dice, es curiosa la cantidad de defensores y detractores que tienen tanto la postura a favor de los ejemplos inventados como los que están en contra. A favor de los ejemplos inventados siempre está el argumento de que resulta muy difícil encontrar ejemplos claros, sencillos y cortos que ilustren una determinada excepción, por amplio que sean los corpus en los que se bucee y Lirian complementa. Es que los ejemplos son importantísimos porque brindan informaciones sobre el uso de las palabras y es complicado encontrar ejemplos perfectos en los corpus. Creo que los corpus sirven para verificar las ocurrencias, pero la solución de inventarlos también es válida. Este es un debate interesante y de gran alcance. Que sigue hasta el día sí, de hoy. Sí, sí. Iván y Lirian, yo os diría además, eh, los dos tenéis más razón que un santo, pero por ejemplo yo sí que acudo a los corpus, si tengo que eh, averiguar cuáles son las acepciones de una palabra. Sí. O sea, yo, yo lo, A lo que no acudo a los corpus es a buscar ejemplos, excepto en el caso de redes, que lo que se buscaba, tú lo has puesto aquí también, eh, Lilian, lo que se buscaba eran ocurrencias léxicas o apariciones o frecuencia de apariciones o si hay que dar datos estadísticos. Pero por supuesto que hay que mirar un corpus para saber si una acepción está siendo utilizada o es un invento o una... Una impresión que, que tiene cada uno, claro, pero sí el debate de nos moriremos, seguirá el debate. Porque... Sí, sí, es verdad, es verdad. Y acá también están recordando a nuestro querido Sebastián de covarrubias que, <risa> que claro, inventaba algunos ejemplos, incluía otros, ¿no? Que era bueno, era dado a la invención en, en todo ámbito. <risa> si hay algún otro comentario más, eh, a mí en lo personal siempre me, me, me, me fascina vol a, a volver y, y traer al tapete realmente, traer al, al, a la discusión, a la reflexión y al conocimiento y al reconocimiento el clave, Concha, porque como bien dices, es un diccionario buenísimo y la, y la pregunta de Isabel, eh, yo siento que, que tiene toda, y, y lo que tú le contestaste, tienen toda la razón, con un clave totalmente digital tendríamos esos índices maravillosos, y qué, qué concesión más amigable y más justa, el incluir justamente ese índice del que hablabas, ¿no? el, el de la fraseología ordenada alfabéticamente. Se nos olvidan los usuarios, porque de alguna manera nos refosilamos en la teoría y en, y en nuestros conocimientos, y, y se nos olvida eh, que afuera hay otro tipo de, de, de, de comprensión, esto también ha sido un tema transversal que tiene que ver, por ejemplo, con la definición y los contornos y definir de tal manera y a veces nada, o sea, hay que simplificar las cosas, hay que clarificarlas y en ello también lo que comentabas, ¿no? Tu defensa al ejemplo inventado, que como, como bien argumentaban aquí Iván y Lirian, a veces es mucho más, más, más consistente, ¿no? Y, y mucho más clarificador que un, que un ejemplo sacado de de corpus yo creo que sí, pero veamos pero, bueno. Sí, sí, sí, Eso. Sí. Hay, hay, bueno, hay, hay soluciones como, como tu frase, esa frase que me encanta yo me la voy a estampar ahí en una, en una, en una camiseta oye, queridos todos eh, ah no, acá sigue Iván, a veces parece que se hacen diccionarios para los lexicógrafos, claro, los hay huyendo de la crítica pero los diccionarios son usuarios, completos mayoritariamente ajenos a los conocimientos de la teoría lexicográfica. totalmente de acuerdo Iván eh, Isabel complementa el diccionario es como una lavadora, si no funciona no tiene sentido, si no lava la ropa no cumple su función, totalmente de acuerdo Sí, lo que pasa es o sea que, que hay que tener mucha, mucha claridad de ideas o mucha tranquilidad porque yo no estaba haciendo un diccionario, insisto, yo era la cara visible de un grupo de personas que trabajaban en una editorial pero es que cuando estás en el mundo académico, ojito con luego las críticas de los colegas, o sea que es que muchas veces, o sea que es que somos humanos y entonces eh, pues muchas veces dices yo sé que o yo creo que funcionaría muy bien esto pero ¿cómo me atrevo a ponerle el cascabel al gato y me salto por encima las teorías que, que han dicho que, que no hay que ponerle este cascabel sino que hay que ponerle un cencerro es que o sea yo creo que, que como siempre es lo importante saber por qué hacemos las cosas y a quién se las dirigimos pues si, si somos capaces de pensando en el usuario abstraernos de los colegas Resultaremos muy didácticos y si lo que estamos haciendo es un artículo académico para una revista especializada donde, donde lo que queremos es epatar con nuestros conocimientos metalexicográficos, pues pues también sabremos hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que cada, cada cosa tiene su afán y, y lo importante es que sepamos en cada momento a qué nos estamos dirigiendo. No sé. Sí, totalmente, totalmente. Queridos, queridas todos, todas, ¿hay algún comentario más, alguna, alguna reflexión? Bueno, Iván Silla ahí, que recuerdo una crítica de Econominas a Lázaro Carreter por la primera edición del Diccionario de Términos Filológicos, especialmente Lacerante, por ejemplo. Sí, es otra reflexión que hemos tenido a lo largo de este seminario, pero que es común, o sea, no, no es que sea nueva de aquí, y es que eh, metalexicógrafos en el sentido de críticos de diccionarios abundan, pero... Claro, lo que implica meterte en el mundo de, de, de redactar y de hacer un diccionario es otra, ¿no? Entonces ahí también hay que tomar en cuenta eso. Eh, nada, queridos míos, muchísimas gracias, dice Liria, profesora Maldonado, fue un gusto escuchar. Gracias a vosotros por sí, eh, atender siempre. y por estar aquí. Siempre, siempre, es un gusto tenerte, oírte, aprender de ti, concha querida. A ver si voy pronto a Madrid, tengo que ir a, Ojalá. a Madrid, te, te contaré. Gracias. Y acá también te están piropeando, qué guapa, sabia y guapa. Tal cual. <risa> lo voy a grabar para que lo vea mi madre y mis hijos. Mi madre y mis hijos. <risa> Ay, oye, nos quedan dos días de jornada. Mañana con nuestra queridísima Ivana y el viernes ya cerramos con, con Diego. Así que nada, cerramos y nos vemos mañana. Concha querida, gracias, gracias por tanto. Gracias a vosotros por todo. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo, adiós. adiós.